Estima que más de mil millones de personas están viviendo en extrema pobreza. Sin tener los niveles básicos de comida. Agua. Casi la mitad de la población mundial gana menos de